Nuestra agrupación resolvió la semana pasada, este, acompañar a, al presidente Sanguinetti, que estamos convencidos que no solamente, como viene demostrando el crecimiento del partido, este, no solamente se va a confirmar ese crecimiento, sino que además este, nos va a permitir eh, no solamente incidir en la elección, sino que muchos tenemos la ilusión y realmente el optimismo que estamos trabajando muy bien para colocarnos nuevamente liderando un, un nuevo gobierno. Un diputado joven, ya aprobado con trayectoria desde sus años adolescentes, diría yo. Este, de modo que nos sentimos muy felices, el movimiento viene creciendo. Estuvimos en Rocha el viernes, ahora vamos a Mercedes, a Salto a Paisandú. Hay una demanda fuerte, hay un clima de alegría, un clima de esperanza. El país tiene una voluntad de cambio, eso es lo más importante. Y la voluntad de cambio se está traduciendo en crecimiento, en nuestro caso del partido. La voluntad de cambio está, la gente quiere cambio en seguridad, quiere cambio en educación, quiere cambio en la competitividad del país, quiere cambio en la generación de empleo, se está sintiendo eso. Entonces, bueno, estamos alentados.